Eh, mi proyecto consiste en crear una base de conocimientos que permite desarrollar aplicaciones basadas en este conocimiento. Básicamente aplicaciones web, buscadores web, eh, aplicaciones que permitan distribuir este conocimiento o aplicaciones que permitan curar este conocimiento, limpiarlos o simplemente inferir, inferir, inferir conocimiento a partir de esto. Mm, he intentado basarme básicamente en fuentes públicas como son eh, datos.gov.es, también he utilizado Wikipedia, Wikidata, DBpedia, eh, algunas otras fuentes de información como el INEI también, que es muy importante. Y de fuentes privadas, pues, de Amadeus, por ejemplo, para extraer los datos de los vuelos, billetes, itinerarios, rutas. Creo que ha sido un desafío realmente porque eh, está implicado que yo conozca más de cerca los datos que contiene la administración y creo que, Uh, se deben recuperar algunas cosas, se debe mantener un poco más, digamos, eh, la estructura de los datos a nivel de comunidades, de provincias a lo mejor, y lo que me aporta es que he aprendido un montón de, de, de España en este momento. Dentro del sector agrícola rural, por así decirlo, es muy importante porque ciertamente las zonas rurales o los, el sector agrícola son ciudades que, que están siendo despobladas y que es importante dinamizar el turismo, no solo el turismo, sino la, la economía, democratizar la economía dentro de estas, de, de estas zonas rurales. Eh, lo primero es que cada comunidad eh, autónoma publica sus datos con un esquema algo diferente, entonces tengo, tengo que normalizar estos datos utilizando un solo esquema. Segundo, que si queremos hacer todo open source y abierto, eh, nos faltan tecnología para esto. Siempre tenemos que recurrir a, a software que esté dedicado a la limpieza de datos o el refinamiento de datos, por ejemplo. Creo que es fundamental empezar a trabajar en un esquema o en un vocabulario definido que pueda describir estos datos adecuadamente para su interoperabilidad. El proyecto se basa en datos abiertos y creo que los datos abiertos van a estar ahí. Los podré consumir igualmente y seguiremos avanzando. Yo de pronto voy a desarrollar más prototipos basados en, en, este, en los datos que ya tengo, que ya he curado y seguir trabajando en ello.